presentarle a ustedes eh, una exclusiva el señor Giorgio Dorangricia eh, quien es el italiano esposo de la señora Oraida eh, Herrera se ha comunicado con nosotros eh, nos ha enviado un video de, lo, de, de la situación que ellos están viviendo en este momento. Si producción lo tiene listo, por favor, eh, me avisan cuando lo tengan para entonces colocarlo y que la gente pueda... Eh, eh, buenos ah. días, soy el señor Don Enrique Giorgio, eh, marido de la señora Herrera Oraida Díaz. Quiero hacer un llamado al ilustrísimo doctor Rafael Augusto Sánchez Cardenas. Me dirijo a usted en esta ocasión con el propósito de hacer una solicitud formal en cuanto a mi esposa, Orayde Herrera Díaz, actualmente hospitalizada en la República Dominicana después de haber llegado a nuestro país el 26 de febrero. Tengo deseo de solicitar que ella pueda salir del hospital y ofrezco de cubrir los gatos de una enfermera o cuidadora o, o, o quien que sea, un médico, quien que sea, que pueda supervisar su recuperación en su domicilio en la República Dominicana. Estará en, el, en la espera de su respuesta con ansia. Me despido, Giorgio Dorangrichia. Gracias.